Hola amigos, he regresado para traerte esta ingeniosa idea para despedir el año. Una piñata con forma de mascarilla KN95 que identifica este horrible año. Para ello necesitaremos alambre moldeable o precocido, así lo conozco yo. Pinzas de corte, periódico, brocha o pincel, pegamento blanco, papel crepé y china blanco y algunos más colores. Empezaremos por moldear el cubrebocas, yo lo hice de esta manera. Después forraremos con papel periódico toda la estructura y dejamos secar. Ahora atravesaremos algunas tiras de lado a lado, puedes ayudarte de cinta masking o de papel. Una vez terminado, por la parte interna, trataremos de cubrir los espacios, doblando los sembrantes para la parte externa. Una vez seco, nos queda así. Para reforzarlo, colocaré alambre cruzado por encima. Al término, por el interior, lo haré de la misma forma, pero solo un espacio pequeño inferior Formando una bolsita para colocar los caramelos Poniendo algunas hojas de periódico arrugado, terminaremos la bolsa, poniendo al final un poco de pegamento Y después con tiras cubrimos el alambre que reforzará. Esperamos a que seque y con el mismo alambre formamos los elásticos del cubrebocas, ambos extremos y los cubrimos con periódico. encima colocamos papel crepé, envolviendo uniformemente fijando el final Hasta este punto toca cubrir la superficie de nuestra piñata con pliegos completos de papel china blanco, colocando un poco de pegamento. Dobla los sobrantes hacia la parte trasera. Ahora fijaremos los cordones del cubrebocas con cinta para evitar su movimiento. una capa más de papel para ocultar defectos y encima de esta el papel crepé que simulará la tela y también en la parte trasera Casi para terminar Con ayuda de un marcador permanente plata Haré los detalles También usaré negro una tira de papel metálico en la superficie y dos círculos de foamy blanco para hacer la válvula estos son de 14.5 y 12 centímetros cortaré en el pequeño algunas costillas y lo envuelvo en una tira para su relieve pego en esta parte el círculo grande le coloco una hoja amarilla al interior de la tapa del círculo y lo pego a la base. Para terminar, pegaré algunas tiras de colores para darle vista. ¡Felices fiestas! Y esto amigos es todo por el día de hoy. Si tienes alguna duda referente al tema, no olvides dejarlo en los comentarios, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos hasta la próxima.